¡Hey! ¿Te gusta la programación? ¿La tecnología? ¿Eres Full Stack Back and front? Pues te invito a que te suscribas al canal Estoy Soy Steven Vargas, Full Stack Web Developer y a creado este canal de YouTube para estar en contacto con ustedes hablando de tecnología y de programación En a ver muchos videos y tutoriales pero para eso te pido por favor que me apoyes en este canal suscribiéndote aquí al botoncito rojo para que puedas darme apoyo y así poder generar una gran comunidad También déjame en los comentarios de qué temas quieres que hable en los próximos videos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que está por salir.